A los, Dios les bendiga en este día que están viendo este video aquí en YouTube, eh, agradecemos por la todos los que nos ven, todos los que nos miran, a todos estos videos que estamos sacando aquí en The King y en el Christian Soccer League, para la gloria del Señor, este hoy pues tenemos una entrevista muy importante aquí en el Soccer League, un jugador de este ministerio que lleva tiempo con nosotros jugando, que es Armando Osuna, y él lleva bastante tiempo jugando con nosotros también su mamá, su papá, pues los conocemos y han participado de este ministerio también sus padres, ¿verdad? y damos gracias al señor que en este momento pues vamos a entrevistarlo, Armando Zuna que aquí lo estamos están viendo ustedes en la cámara eh, eh, para hacerle preguntas, ¿verdad? cómo él ha sido este ministerio y qué ha sucedido dentro del Christian Soccer League Juventud para Cristo así que en este día pues le presento aquí a Armando Zuna que usted bendiga, Armando y este, pues en este día te tengo unas preguntas, Armando, tocante al Soccer League. Eh, ¿Cómo ha sido para ti el Soccer League y este Ministerio de Fútbol para tu vida? Pues me ha ayudado mucho. Pues yo veo a los jóvenes y yo todo la... Es una forma que a mí me ha ayudado mucho, me, me ha apartado de, de andar de debajo. Por ejemplo, las calles, por venir a divertirme y he visto. me mucha felicidad ver a los jóvenes, yo también, este, verlos correr feliz. El privilegio de poder correr, que no mucha gente tiene ese privilegio. le bueno. doy gracias a Dios porque pues, ha puesto esto aquí en mi paso. Y es un ministerio, Armando, que lleva 18 años en la ciudad del Paso. Y para la gloria del Señor, y un privilegio grande que Dios me haya escogido como presidente de este ministerio y el líder fuerte de Christian Sacalí, aquí en la ciudad del Paso, le eh, doy gracias al Señor por este privilegio grande que Dios me dio de abrir este ministerio y que Dios me lo abrió, ¿verdad? Y que comencé en el año 96, año 1996, que eran los nada más cuatro jóvenes, y que de repente ahí en los campos modestos. Junté 100 jóvenes para la gloria del Señor, y entonces, cuando Dios me indicó que, que iba a abrir una liga de hockey cristiana, la liga cristiana aquí el Paso, y que salió en el Paso en el año 1996. Y fue un domingo cuando Dios nos llamó, después de un culto, Dios me llevó a este campo, a este campo de fútbol, los modestos, que también esos campos los tenemos nosotros, que es el campo celovista, los modestos y el estadio que son los campos que Dios me ha concedido tener durante todo el ministerio de que he estado trabajando aquí en la ciudad del de Paso. Y en este día, ¿verdad?, pues te voy a hacer otras preguntas también tocante a eso, ¿verdad?, de que cómo tú ves los jóvenes y la palabra que se está llevando dentro de este ministerio y todo lo que se está predicando cada sábado, porque cada sábado tenemos un mensaje diferente, los de iglesias participan, a veces participo yo predicando, a veces participan los jóvenes también de los, de los equipos. ¿Y cómo tú miras el ministerio eh, verdaderamente enfocado en, en esos mensajes que está soltando cada sábado? Y que una de las cosas que hacemos también es que oramos al centro del campo, que le dijimos a los jóvenes. Eh, siempre ha sido el consejo de que Jesucristo está corriendo con ellos, y que Jesucristo está en el campo de fútbol, y que todo área aquí te pertenece al ¿sí? Señor. ¿Cómo tú miras todo eso? Yo veo los jóvenes de el Señor y como yo, yo... Y todo, que me, el Señor me ha enseñado muchas cosas y yo veo en ellos como Dios. Este, uh, el simple hecho de venir y sa saber que tienen van a escuchar la palabra y lo hacen, o sea, eso es un, una, es un, ¿cómo se dice, una, ya es un buen comienzo, porque, para la vida de todos, para la, para la vida y todos, y no más que sepan que saben que que son queridos a pesar de todas las cosas que hacemos, principalmente un joven no hace decisiones buenas porque andan en, en el mundo uno y no piensa, no es no es maduro y todavía piensa que pueden y en verdad se da cuenta a veces que así no es pero esto yo le doy gracias porque esto ha traído y ojalá y yo sé que Dios va, va a hacer crecer esto grandemente y yo sé que Dios me ha puesto a para pa hablar con ellos porque yo el fútbol me, me ayudó, me abrió, me abrió, muchas puertas y con esto conocí muchos amigos y gente que yo sé que con el tiempo van a venir y va a invitar y yo sé que van a venir para que, para que participen y que sepan quién es Dios, que él existe y que lo que ha hecho en mi vida y lo que puede hacer por ellos. Y que Cristo los ama, ¿verdad? que lo bueno, que Jesús los ama y que por eso el Señor a todos estos muchachos ¿verdad? que les gusta el fútbol. Pues Dios ha traído la Liga Cristiana de Fútbol a la Ciudad del Paso, que es un privilegio grande que la Liga Cristiana de Fútbol en el paso y que apoya esta juventud a través del deporte, este pero lo más concordial, lo más principal es que se lleva la palabra del Señor, que se predica un Cristo vivo, un Cristo que sana y salva, un Cristo que les ama a ellos, y por eso Dios les ha concedido que ellos tengan algo deportivo y cristiano. El de qué bonito aquí en la Ciudad del Paso, pues tenemos esta Soccer League, que está participando en estos campos y que muchos de los jóvenes pues no conocen a Cristo pero a través del mensaje, a través de la palabra que se predica aquí, la palabra que se suelta aquí, lo que se hace en el campo por cielo vista y los tallo y modesto, eh, toda esa palabra que se está soltando cada sábado, vemos que está trayendo frutos al reino de Dios y que muchos jóvenes se convierten, muchos jóvenes encuentran el camino con Cristo y lo hallan eso es bonito verdad, allá eh, en el camino del Señor y de que una de las cosas se acerquen a Cristo a través del soccer, a través del soccer podemos predicar y como aquí en los Estados Unidos nos permiten este eh, predicar esta palabra al aire libre en los parques públicos, qué bueno que tenemos ese privilegio aquí que en otros países no lo hay, como otros países batallan por ese detalle, pero nosotros tenemos ese privilegio grande que nos conceden y nos dan esa oportunidad de poder llevar la palabra del Señor que es lo más bueno, es lo más eficaz y es lo que funciona en el ser humano en la palabra del Señor, porque dice que la palabra lo hará libre, y lo hace libre la palabra del Señor, y eso es lo que hace el efecto de la palabra en el corazón de los jóvenes, en el corazón de aquel que escucha el mensaje, y cuando escucha el mensaje, y que Dios lo cambia, que Dios lo transforma, que Dios hace grandes cosas con ellos, qué bonito la juventud cuando tiene ese conocimiento de Dios, cuando llega al entendimiento claro de Jesucristo, y que Cristo pagó un precio grande por todos nosotros, por usted que nos está viendo también Jesús lo pagó y también Cristo, quiere que tú te acerques también a sus caminos y que tú vengas al encuentro genuino, pero se llama genuino con Cristo, un encuentro real, un encuentro de corazón porque eso es lo que hace Dios Dios liberta al cautivo lo liberta de la manera que tú puedes escoger a Dios que al diablo porque Satanás ha venido a dañar todo y a corromper todas las mentes especialmente de los jóvenes. Pero hay un Cristo que ha venido a salvarlo, hay un Cristo que está ya para rescatarlo y tomarlo para el reino. Eso es la palabra del Señor dentro de este ministerio de fútbol, dentro de Christian Soccer League, en la palabra de Dios, en llevar el mensaje después de los juegos, que se comparte la palabra antes de los juegos, se ora con ellos en una rueda dentro del campo, y qué bonito porque ahí el Señor está repartiendo, el Señor está haciendo libre a esos jóvenes cuando oramos y ponemos a Jesús en primer lugar ¿verdad que sí, hermano? y eso es lo que hace Jesús y yo le doy gracias al Señor porque eh, me acuerdo que el, el, uno de los mensajes que tú escuchaste eh, no los últimos, de los últimos sino que lo que tú escuchaste en uno de ellos eh, el Señor eh, habló contigo, te habló te soltó la palabra, pero como Dios se la suelta a todos pero hay momentos en que nosotros traemos otras eh, ideas, traemos otros pensamientos, queremos hacer otras cosas, pero aún en nuestros pensamientos, aún lo que queremos hacer, Dios ya lo sabe. Dios sabe lo que vas a hacer, ¿me entiendes? Pero Dios es, Dios nos da un libro al del rey de escoger a quién servir. Servir a la mesa del Señor o servir a la mesa de los demonios. Si quieres servir a Satanás, pues bien, tú lo escogiste. Yo no te lo dije, tú lo escogiste. Si quieres servir al Señor, ...Jesús está a la puerta... ...y Jesús está tocando... ...y qué bonito cuando Jesús toca... ...y escuchamos bien con nuestros oídos... ...que Jesús nos está llamando a la puerta... ...y le abrimos... ...Él viene y hace paz con nosotros... ...cena con nosotros... ...y estará por siempre con nosotros Jesucristo... ...y me acuerdo que ese día se te por un mensaje... ...y después de este mensaje... ...tú lo escuchaste... ...pero aún así... ...esa tarde... Este, ...te pasó un detalle... ...te pasó un problema... ...que el mismo predicador predicaba... ...que dice que algunos de los jóvenes oímos la palabra hoy, la escuchamos pero resulta que en vez de continuar en los caminos del Señor nos vamos por el camino equivocado y ese día, que sucedió aquí ti de te, te, te fuiste por el camino equivocado tuviste un problema grande y aún en este problema yo yo lo digo ahorita, lo declaro aquí lo entre las cámaras lo declaro que el Señor te ha dado una oportunidad y que Dios te está regresando las bendiciones que tú ahora estás siendo bendecido del Señor y que tú ahora estás en bendición porque el Señor ahora te ha perdonado, Dios este ahora dice el Señor, yo voy a bendecirte y Dios te está bendiciendo ahora ahora que tú volviste, ahora que tú estás regresado y que has reconocido que eres el Rey y que eres es nuestro Salvador, Jesucristo y que Él es nuestro Señor y que no hay más que hacer más que arrimarnos a Él eh, agarrarnos bien de Él y aceptar que Él es el que es y no hay más nada entonces, qué bueno que tú ahora le estás sirviendo al Señor, ahora tú estás bien agarrado de la mano del Señor, estás creyendo en el Señor y Dios te está bendiciendo. Entonces, hermano, eh, yo ahora quiero que tú de tu testimonio, ahora y este, pasemos a ese testimonio grande que tiene el Señor, que Dios te ha dado, entonces, que Dios quiere que tú ahora lo digas en las cámaras, lo pongas aquí en esta internet, y que todo el mundo, a través de este testimonio que tú vas a soltar ahora, esta gente, los jóvenes se han liberado, que estos jóvenes vengan al encuentro con Jesucristo. Dios te bendiga.